Soy Sanemeterio, presidente de la ONG de Pozos Sin Fronteras y hoy vengo a hablaros del OEDS 9 Innovación, Industria e Infraestructura eh, Pozos Sin Fronteras es una ONGD que significa una organización no gubernamental para el desarrollo eh, de carácter internacional y hacemos cooperación internacional eh, desarrollando le llamamos como proyectos integrales, empezamos con el acceso al agua potable a través de un pozo eh, y a partir de ahí empezamos a eh, desarrollar las infraestructuras necesarias en las poblaciones para, bueno, para que tengan un, un mayor un estado de bienestar. Dentro de eso eh, hace falta un comité de gestión del agua, ...que siempre lo hacemos con las mujeres, para empoderar a la mujer... ...normalmente en uno de los países donde trabajamos, para te contar en qué países trabajamos... Eh, ...la mujer está infravalorada... ...entonces nuestra manera de, de digamos, apoyar a la mujer... ...es eh, dándole herramientas económicas... ...para que mm, tengan un poco más de poder... ...entonces en ese Comisión de Gestión del Agua... ...puedo repetir que son mujeres... La mayoría de mujeres. Ese comité de gestión también se encarga del de, eh, tema de agricultura. ¿vale? O sea, se encargan de. Le damos cursos de capacitación agraria. ¿vale? Tanto a las mujeres como a los hombres. o Las personas que se quieran implicar. ¿vale? Eh, y una vez que reciben el curso. Por ejemplo. Se le enseña a usar semilleros. Eh, la, ...lo que se planta, los vegetales que plantamos eh, son autóctonos... ...normalmente intentamos que sean autóctonos de la zona, etc. ...los árboles que plantamos también intentamos que sean todos autóctonos... ...y una vez que empieza a producir... ...se reparte entre las poblaciones eh, los recursos que va dando ese campo... ...y el excedente de producción eh, se lleva a los mercados... Le hacemos también una, un curso de formación de acceso a los mercados... Eh, para poder eh, conseguir algo de, de dinero, eh, porque bueno, pues necesitan comprar ropa, zapatos, libros, eh, gasolina para la motillo que en un futuro se comprarán, ¿vale? o, o comprarse una moto para poder ir y volver a una bicicleta, etc. Y después también eh, hacemos también eh, con, con, con avícola, desarrollo de, de empresas avícolas. ¿Vale? Allí mismo o sea, ponemos una pequeña granja de pollo. Normalmente lo hacemos de pollo porque la experiencia nos dice que es mucho más sencillo que, que el tema de, de la agricultura. Imaginado en África, eh, ponte a, a cavar eh, todos los días a las 10 de la mañana, eh, hace una zanja, a plantar, a regar, un trabajo durísimo. Y bueno, pues los pollos es más sencillo de, de, de desarrollar y eh, sobre todo lo que hemos, nos hemos dado cuenta es que bueno, los pollos dan carne, los pollos dan huevos y después eh, normalmente no tienen que ir, es un bien muy preciado que apenas hay donde trabajamos y entonces eh, porque las carnes proteínas y entonces normalmente el acceso a los mercados pasa al revés que es que la gente viene a la población, o sea lo, el mercado viene a la, a la población a recoger eh, el pollo o los pollos entonces, eso ampliamos la economía porque tú ganas vendiendo el pollo. El que viene a recoger, digamos, hace transporte, él lo lleva al mercado, lo vende en el mercado. Entonces, siempre hay un eslabón más de la cadena que, bueno, que hace que genere un poco más de economía. ¿no? Después también los proyectos, pues mira, por ejemplo, hacemos, insistimos muchísimo en, eh, en las letrinas. ¿vale? Es muy importante porque a través de las letrina se contaminan los recursos acuíferos. Entonces hacemos letrina seca en casi todos los países, en todos los países, en todos los proyectos siempre hacemos letrina. También hacemos cocinas mejoradas, que eso es, eh, por ejemplo, allí hay un, tiene, hay dos problemas que normalmente no se ven. ¿no? Tenemos la, la típica idea de la persona con, el, con la tinaja o, le, o, el, envase, o el, el envase de agua o lo que lleven el agua en la cabeza, que tienen que recorrer muchos kilómetros, es cierto pero pasa igual con la leña. La leña pesa mucho más con él que el agua. Entonces, ir a recoger leña es una tarea durísima. Lo tienen que hacer. Lo que pasa es que, el, ¿cómo podemos mejorar eso? Eh, consumiendo menos leña. ¿Cómo consumimos menos leña? Haciendo uno, unas cocinas eh, en las que, bueno, son simplemente como un. más de, de, de sería, digamos, como 320 grados de, de cocina en barro. ¿Vale? y una pequeña rajita para que tú puedas meter por ahí la cocina. Entonces, bueno, menos viento, menos consumo de, de madera y además lo hacemos normalmente, se hace normalmente en el exterior ¿vale? y se lo hacemos en el interior, que es el segundo problema que te que contar. Hay muchísimos problemas de respiración porque cuando tú cocinas dentro de la cabaña estás respirando humo. Por lo tanto, hay muchísimos niños que tienen problemas crónicos de respiración. De, que no me acuerdo de la enfermedad, digo como se llama pero bueno, un neumólogo nos lo, no lo dirá mejor que yo. Bueno, pues que tiene muchísimos problemas de respiración, son problemas graves, eh, vaya neumonías, etcétera, y son problemas graves que, que pueden derivar en la muerte. ¿no? Eh, otra parte del desarrollo que hacemos, hacemos guardería, normalmente también usamos los recursos que da eh, el campo que cultivamos y creamos también algún puesto de trabajo eh, con las maestras, etcétera. Normalmente son para apoyamos también a las madres que van a cultivar, suficiente tienen para cultivar. Eh, encima van con el niño cargado. Antes lo dejaban, lo dejamos ahí debajo un arbolito. Pero nos hemos dado cuenta que bueno, que es mejor ya que estamos, no pues intentamos desarrollar. Hacemos una pequeña guardería con maestras, le damos una comida diaria a los niños, eh, está en un recinto cerrado, les ponemos un columpio, ...le ponemos cualquier cosilla para que los niños se entretengan y jueguen. Y bueno, la verdad que también es un proyecto muy bonito porque siempre ve a los enanos eh, felices, pues bueno, es algo bonito, ¿no? Pues yo creo que en resumen, mmm, más o menos eso es lo que hacemos. Quien si quiera contactar con nosotros eh, a través de nuestra página web www.pozossinfronteras.org o a través de la página web, hay los teléfonos de contacto, eh, eh, Puedes poner en contacto con nosotros, eh, escribí a info pozos punto or, y esos correos nos llegan a nosotros y a partir de ahí podemos, podemos trabajar juntos. Siempre digo que nosotros somos las manos de vuestro corazón.